Hola mis amigos, ¿cómo están? Yo soy Emanuel y el día de hoy, como ya es costumbre, vamos a analizar la última llamada del señor Juan Carlos Reino, Reynoso, la llamada corporativa y de antemano, darle las gracias señor Juan Carlos Reynoso por darnos contenido para poder analizar que siempre usted nos da excelente contenido para poder seguir haciendo este tipo de videos y pues recordar lo que sucedió en la llamada, en la videollamada anterior a esta que vamos a analizar donde eh, en el canal Caracol apareció una noticia un breve fragmento donde aparece eh, Omega Pro eh, donde están hablando de estafas de criptomonedas y el señor Juan Carlos Reynoso dijo que nunca recibió una notificación de esta gente que intenta, intentarlos, intentaron llamarlo, intentaron localizarlo para entrevistarlo sin embargo, él dijo que quedó las puertas abiertas y todo eso. Yo le voy a decir una cosa. Si yo soy el representante, yo soy la cara, el vocero de una marca. Dígase lo que sea. Y hay un canal de noticias que está dando información errónea. Información que no es congruente. Inmediatamente yo no espero que me busquen. Yo voy directamente a caracol y les digo ustedes dieron esta información mal ocupo que me entrevisten ocupo que hagan una nota nueva donde yo pueda corregir muchos de los puntos que tocaron sin embargo eso no sucedió como es de esperar ni va a suceder como es de esperar porque este señor está acostumbrado a eh, que las personas que lo rodean su séquito eh, aplaudan todo lo que dice y simplemente hace entrevistas con gente que son del gremio, con gente que van a hablar bien de las cosas que él hace, no gente que lo va a cuestionar, entonces vamos a empezar con lo que sucedió en esta última llamada corporativa eh, También quiero darles la, la bienvenida a todos los invitados que tenemos esta noche en sala, sabemos que toda la noche tenemos eh, muchas personas que por primera vez se conectan a esta llamada, a todos nuestros youtubers queridos que también siempre no se pierden esta llamada, que están en todos nuestros grupos activos y haciendo comentarios de todo el movimiento que tenemos aquí, eh, que realmente los tiene un poco cabezones, así que a todos ellos, muy buenas noches y bienvenidos a esta llamada corporativa. Algo que a mí me llama soberanamente la atención es que este señor en reiteradas ocasiones ha dicho que a él no le afecta este tipo de comentarios de los youtubers que hablamos de este tipo de, eh, de contenido que ellos hacen. Sin embargo, llamada tras llamada, el señor sigue molestando, eh, sigue mencionando eh, este tipo de situaciones, entonces deja entrever. Que lo que dice no es cierto, realmente sí le está afectando, realmente él está en desesperación por el contenido, la cantidad de contenido que se está generando en YouTube, el cual a mí me encanta, a mí me gusta. ...ser esa piedra en el zapato... ...que ahí está incomodándolo... ...señor Juan Carlos Reynoso... ...que ahí está usted... Eh, ...porque de hecho yo sé que usted le está viendo... ...mi contenido, me lo ha dicho... Por, ...vía Whatsapp, como usted sabe... ...yo soy una persona... Eh, ...totalmente abierta, la gente que me quiera... ...contactar puede hacerlo... ...en todos mis videos está mi... ...número de teléfono, mi número de Whatsapp... ...y gente... ...ha llegado a usted, me ha dicho que usted no... ...se pierde mi contenido... Entonces, qué bueno que usted es uno más de las personas que, que está viendo, para bien o para mal. Eh, porque aparte, si no me dijeran realmente que usted lo está viendo, eh, es evidente que cada vez que hacemos un contenido de lo que hablamos, usted hace una réplica en sus videollamadas. Eh, entonces, me encanta, me encanta este tipo de situaciones. Sí. Déjame ver la última vez que he contado... Tenemos más de 760 diamantes y rangos superiores. 760 diamantes. Creo que no hay una compañía en el mundo que tenga esta cantidad de líderes que mes a mes generan producciones ¿no? arriba del medio millón de dólares. ¿Okay? Entonces, estos son datos para analizar. ¿ya? Es correcto, señor Juan Carlos Reynoso. Esos son números que eh, Para analizar, y esos son los números que vamos a analizar, 760 diamantes generados por Omega Pro, una compañía que tiene 2.7 millones de inversionistas según sus propias palabras. Quiere decir que solamente el 0.03% de los inversionistas alcanza la libertad financiera o alcanza el rango de diamante. Y justamente este pequeño porcentaje del 0.03% son las personas que más hacen ruido en redes sociales mostrando eh, viajes en, por todo el mundo, autos de lujo. Eh, véanse el caso de Angie Amaya, que o sea, es una persona que eh, cuando no estaba intervenida... Eh, no, no la estaban analizando en Colombia eh, por la superfinanciera. Es una persona que en redes sociales mostraba un estilo de vida, o sea, grandísimo. Y eso, esos líderes corresponden únicamente al 0.03% probablemente estas personas fueron las primeras que ingresaron omega pro en el año 2019 o en el año 2020 que lograron alcanzar este rango gracias a la escala de crecimiento que tiene todo esquema ponzi durante su época de nacimiento para estas alturas si usted quiere ingresar tome en cuenta ese número tome en cuenta que si usted quiere alcanzar el rango diamante pues usted va a entrar en una tómbola donde solamente el 0.03% de las personas lo alcanza. Entonces, eh, pues sinceramente son números que en vez de alentar a las personas, alguien que piense un poquito, que razone un poquito y que analice lo que usted dice, no simplemente números al azar que yo no sé si realmente usted lo que estaba dando era números al azar, pero aquí lo que estamos haciendo es analizando lo que usted dice. 0.03% de las personas que ingresan, de 2.700.000 inversionistas son los que alcanzan el rango de diamante. Eh, hemos premiado, hemos premiado en estos últimos tres años y medio, okay, desde que empezaron los Silver Trip, ...a más de 15.000 personas, más de 15.000 personas que han viajado, se han ganado premios internacionales, premios de viajes internacionales... ...a los mejores resorts del Caribe, donde todas las semanas, prácticamente todas las semanas tenemos equipos de 300, 400, 500... ...esta semana tenemos dos Silver Trips, uno de 600 y otro de 700 personas... O sea que próximamente vamos a tener más de 20 mil, 20 mil personas premiadas. Justamente así es como funcionan los esquemas Ponzi. Ellos no pagan publicidad en redes sociales, no pagan publicidad... Eh, tradicional en carteles en periódicos sino que lo que pagan es a los mismos inversionistas para que hagan publicidad de boca en boca entonces una persona que alcanzó un rango superior que le dan de premio un auto último modelo sí o sí va a utilizar eso porque ha ganado dinero gracias a meter personas y darle un premio de estos es un refuerzo a su argumento para poder utilizarlo ...para meter más personas... ...justamente usted está describiendo... ...Juan Carlos Reynoso... ...cómo es que funcionan los esquemas Ponzi... ...estoy seguro que todos nuestros amigos críticos... ...no salen... ...ni han salido de su país... ...ok... ...entonces... ...consideren lo que hacen... ...y vean lo que estamos haciendo... ...y les vamos a dejar la puerta abierta... ...para que también puedan tener... ...ese cambio de vida... ...eso que usted está diciendo... ...señor Juan Carlos Reynoso... Es eh, dentro del esquema de falacias o argumentos que utilizan las personas que estafan o que quieren manipular la información que dice Se clasifica dentro del de, eh, esquema Ad Lazarum. Que eh, lo que quiere decir es que es una apelación a la pobreza. Es una falacia que consiste en afirmar que lo dicho por alguien es cierto. Porque el hablante es pobre o carece de recursos económicos. O sea que el hecho de que una persona no haya salido de su país, gracias a muchos eh, sistemas económicos sociales de su país, es, eh, eh, reafirma su argumento. Entonces vea que todo lo que usted dice es de panfleto, todo lo que el señor Juan Carlos Reynoso es, es como estarlo leyendo en un libro el esquema que sigue de, de, de argumentación narrativa que utiliza es algo que simplemente utilizan todos los líderes, todos los que fueron enseñados de estas maneras para captar a más personas más de siete, bueno dije ya más de 760 diamantes que están viviendo sus sueños, tenemos repito 0.03% del total de inversionistas. Y hay personas que se atreven a decir y a poner en duda nuestro crecimiento. Amigos, cuando las compañías están creciendo todos los meses, nunca se van del mercado. Las únicas compañías que se van del mercado son las que paran de vender. Son las que llegan a un punto donde ya no tienen un liderazgo que esté promoviendo y haciendo crecer sus organizaciones. Aquí lo que más tenemos son líderes de calidad, líderes que todas las semanas están creciendo y haciendo eventos para alcanzar a más personas y cambiar más vidas. O sea, señor Juan Carlos Reynoso, que la rentabilidad de Omega Pro viene justamente de las personas que ingresan. O sea, que Omega Pro necesita que gente esté entrando para que no pare. O sea, que ¿qué pasó con las inversiones en Forex? No se supone que es de ahí que viene la rentabilidad de Omega Pro. Si fuera así, Omega Pro podría detenerse a su totalidad. Podría tener cero inversionistas nuevos durante un mes, durante dos meses, durante tres meses, que podría seguir pagando. Porque la rentabilidad viene de hacer inversiones en, en divisas, en Forex. Vean que aquí el señor Juan Carlos Reynoso está diciendo de su propia boca. ¿Cómo es que realmente funciona Omega Pro? Y aún así hay personas que se atreven a apostar de que Omega Pro no va a llegar a fin de año. Realmente, cuando escucho esos comentarios... Eh,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 la caída de Omega Pro ya fue, ya fue el 30 de septiembre. Esa fue la fecha de caída de Omega Pro, donde hicieron los cambios. ¿Por qué? Le voy a decir esto. Porque una empresa donde su rentabilidad era de 300% a 16 meses, pasó de 300% a 26 meses, es una empresa que se quedó sin dinero. Y para seguir en el mercado, para seguir con la empresa viva, hicieron esta, este a de plazo para poder pagarles. Entonces, ¿qué es lo que probablemente está pasando y va a pasar en Omega Pro? Probablemente en diciembre o antes de diciembre, Omega Pro para evitar que caiga nuevamente, van a volver a hacer este tipo de cambios. Si Omega Pro se queda sin dinero... ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, vamos a pagarle en vez de un 300%, un 100%. O sea, el doble. En vez de, de, de pagarle eh, una rentabilidad a 26 meses, ahora va a ser a 48 meses. Entonces, de, esa es una manera muy vil, muy baja. De alargar la vida de una compañía para que siga en el mercado. Entonces... Yo sí he dicho que Omega Pro iba a caer eh, en diciembre. Y yo lo sigo manteniendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos jugando en condiciones eh, desfavorables para mí. Usted tiene ventaja. ¿Por qué? Porque usted en el momento que Omega Pro deje de percibir personas y no puedan pagar. Pueden hacer una de estas triquiñuelas. De alargar el plazo o de simplemente reducir la ganancia de los inversores. ...para pagar menos y seguir en el, en, en el mercado como una empresa que sigue sostenible. Entonces, yo sí he dicho que Omega Pro eh, va a caer en diciembre... ...pero para mí la caída real de Omega Pro fue el 30 de septiembre... ...donde en esa época, con esos cambios que se dieron, se, dio, se vio que Omega Pro no tenía el dinero para pagar... Y tuvieron que darle RCP a una compañía que estaba cayendo. Y alargar el plazo para poder pagar. ¿Qué es lo que pasa cuando usted tiene una deuda? Y usted va a un banco, al banco que usted le debe. Y usted le dice, vean, no puedo pagar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lleguemos a un acuerdo. El acuerdo va a ser que usted va a dar cuotas menores. O que le extendemos el plazo. Vean esto a la inversa. ¿Qué es lo que pasa? Omega Pro se quedó sin dinero. Como no les puede pagar a ustedes, extienden el plazo. Y va a llegar la época de diciembre, donde la gente eh, en este momento está dejando de entrar y va a seguir de esta manera, o está entrando en menor cantidad. Simplemente cuando no sigan generando lo mismo, van a decir, bueno, ya no le vamos a pagar el 300%, ahora le vamos a pagar un 250%. Y van a volver a decir, bueno, ya no va a ser en, en, en 16 meses más 10, sino que va a ser, le vamos a pagar la, la mitad en 26 y la otra mitad en otros 26. O sea, de esa manera estamos jugando en condiciones que no son de tú a tú, señor Juan Carlos Reynoso. Porque usted puede manipular esa información y puede manipular la empresa para alargarle la vida utilizando esos esas, eh, métodos que son sumamente bajos para extenderle la vida hasta 10 años más. Entonces, justamente esto es lo que puede pasar o lo que sé que va a pasar con Omega Pro. Donde, como les dije, son resultados los que hablan. Los resultados hablan, eh, los fanfarrones hablan, pero por YouTube. ¿okay? Ellos realmente van a decir cualquier cosa para tratar de robarle el sueño a la gente. ¿no? Porque eso es, eso es lo único que pueden conseguir. Qué bueno que a usted no le afecta los comentarios de los youtubers. Qué bueno que ese tipo de comentarios a ustedes se les resbalan Como fueron sus propias palabras en, en llamadas corporativas anteriores. Aquí es donde se nota que no es cierto. Aquí es donde se nota que realmente todo lo que los youtubers en general estamos haciendo, a usted le está calando. Familia, esto no es un ponzi. Te explico. ¿no? Y a los, a los que no saben qué es un ponzi. Un Ponzi es un negocio en el cual solamente se recicla el dinero de las personas, no hay un producto real, no existe. ¿okay? Y las personas que ingresan a esos negocios para ganar dinero tienen que invitar a otras personas. Aquí todos los que vienen como clientes, ¿no? como personas que solamente quieren obtener un beneficio. No es un Ponzi, sin embargo, ya pudimos ver en este video donde usted mismo dice que las empresas que dejan de trabajar, que dejan de meter gente, son las que caen. Y que Omega Pro tiene los líderes suficientes para que eso no suceda. O sea que Omega Pro tiene, necesita meter personas para pagarles a, las a la estructura que está debajo de ellos y el hecho de que digan que esto es de manual como siempre es un argumento que utilizan todos los esquemas Ponzi, dígase Warbit que de hecho en este momento que estoy grabando acaba de caer, eh, dígase eh, Generación Zoe que ya cayó, dígase eh, IP Capital, dígase todas las empresas utilizan el mismo argumento, sin embargo, en todas las llamadas corporativas, Juan Carlos Reynoso dice, presenta diamantes. Eso es como, como estarle dando un dulce a un niño. Vea, lo que usted puede obtener es esto. Lo que usted puede llegar a esto, vea. Usted puede llegar a, a ganar eh, más que el presidente de su país. Usted puede llegar a tener un salario, el mejor salario, pues, pero usted tiene que lograr un rango. Y para lograr un rango hay que meter personas. Entonces, si... De palabras te dicen que no, pero en llamadas de Zoom, vía WhatsApp, vía Telegram, vía todas las redes sociales de Omega Pro te están borbandeando de información que el fin principal es que metas a más personas. Realmente no es cierto el hecho de que es opcional el hecho de meter a gente nueva. Como empleado no hay futuro. Sin embargo, los que quieren dar opiniones son... Simples empleados, personas que nunca han emprendido, que nunca han tenido un negocio, que nunca han tenido la mentalidad de ser empresarios, que piensan ser asalariados todo el tiempo, que dejan que otra persona les controle su tiempo y el dinero, y que viven el mismo año repetido 20 y 30 años. O sea, ellos no tienen años con historias diferentes, tienen el mismo año repetido 20, 30 veces. Y esa sí es una vida triste. Esa es una vida miserable. ¡Ay, pobrecito! Él, él es un, un empleado. ¡Ay, pobrecito! Él no tiene la información correcta. Le voy a decir algo, señor Juan Carlos Reynoso. Por lo menos los que somos empleados, asalariados, estamos ganando un dinero que es limpio. Un dinero que no se lo estamos quitando a nadie más para dárselo a otro. Un dinero por el que usted va a tener que pagar vea lo que le estoy diciendo usted ahorita está muy contento recibiendo ganancias pero eso es un dinero que la vida le va a llegar a cobrar factura pobrecita la persona que su ciclo de vida es igual, hacen lo mismo todos los días y se repite una y otra vez, señor Juan Carlos Reynoso, le va a contar un secreto ese estilo de vida de el que Hacen lo mismo todos los días. También es el ciclo de vida que vive un preso en la cárcel. Analice eso porque su estilo de vida podría cambiar y más pronto de lo que, de lo que parece. Si no me cree, pregúntele a Cositorto, el CEO de Generación Zoe cómo se viven los días dentro de una cárcel donde tienes un horario para comer, donde tienes un horario para tomar el sol. Estudie el caso de Cositorto y probablemente va a encontrar muchas similitudes con lo que usted ha hecho. Y de hecho le voy a leer una frase de Noel Coward, una frase muy célebre de este dramaturgo. Es desalentador pensar que a muchas personas, las escandaliza la honestidad y a muy pocas el fraude. Entonces, una persona que es empleado, que venga a criticar a un empresario o a los empresarios o a las grandes empresas, peca de ignorante. ¿Ya? Su ignorancia lo hace atrevido o atrevida. ¿Por qué? Porque los resultados son los que hablan. Resultados. Familias, 760, más de 760 diamantes solamente en, Latino en Latinoamérica, como dije al, in al inicio. Más de 7000 graduados, ¿no? Con cursos, con certificaciones de la Academia de Liderazgo de John Maxwell. Y aquí, señoras y señores, estamos utilizando de nuevo la falacia argumentativa ad hominem, que... En lógica se conoce como argumento ad hominem a un tipo de falacia informal que consiste en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de esta. Para utilizar esta falacia se intenta desacreditar a la persona que defiende una postura señalando una característica o creencia impopular de esta persona en vez de criticar el contenido del argumento que defiende la postura contraria. Señoras y señores, eso es todo por el video de hoy. Si este video fue de su interés, eh, háganmelo saber por medio de un like, un comentario. Eh, si pueden se suscriben también y eh, por favor pásenle este video a personas que estén pensando en entrar a Omega Pro porque este tipo de videos puede ayudar a que esta persona tome una buena decisión. Nos vemos hasta la próxima. Chao.